Amigos de Enfocado y La Voz Sin Censura, Robert González y Logan Jiménez, nos encontramos ya en lo que es la oficina central de la Dirección General de la Defensa Civil, de mano de su director, el doctor Juan Sala, con quien vamos a conversar, a conocer por menores cómo marchan los trabajos de los voluntarios en la Defensa Civil, pero algo muy importante, la preparación que llevan a cabo ya para esta próxima temporada ciclónica que está en curso, con algunos fenómenos ya presentes en la geografía nacional e internacional, pero para nosotros conocer de mano del director, cómo marchan estos trabajos y las proyecciones que tiene esta importante institución, no solamente la defensa civil, lo que usted y yo como ciudadanos debemos de conocer para salvar la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a dar paso de inmediato a la importante entrevista al director general de esta defensa civil, el doctor Juan Sala. Vamos. su estructura operativa, administrativa, y los núcleos de los voluntarios. Cuéntanos. Sí, bueno, darle a ustedes las gracias por permitirnos ser parte de la información que ustedes reciben en el país y aprovechar para mandarle un saludo caluroso a nuestros miles de voluntarios que han tenido una semana muy, muy afanada, producto de las situaciones hidrometeorológicas, eh, la vaguada que se ha producido, donde varias comunidades han sido afectadas, y que nuestros voluntarios han hecho un trabajo extraordinario. Para ello, nuestro más sincero agradecimiento, en nombre de la Nación, decirle que Defensa Civil se encuentra en este momento en un proceso de capacitación, no solo de sus voluntarios suma de 14 mil voluntarios sino también hemos ido a las comunidades donde esas redes comunitarias, la alcaldía junta de vecinos, juntas agropecuarias también son parte de los programas que Defensa Civil a través de su escuela está capacitando para el día 14 nosotros tenemos un simposio internacional sobre el sistema de alerta temprana, como tú conoces Loga esto tiene que ser efectivo ya que nuestro país se encuentra en el trayecto de los huracanes, se ha pronosticado que esta va a ser una temporada tecnológica movida ya vamos por la eh, onda tropical número 15 eso implica que de alguna manera tenemos que prepararnos ninguna nación en el mundo está preparada para los efectos del cambio climático ustedes vieron el año pasado como Alemania, Estados Unidos eh, China, eh, Canadá perdieron asientos de ciudadanos y propiedades pero Defensa Civil está aportando sobre todo a salvaguardar la vida y en ese sentido hemos, hemos estado eh, recurriendo a la tecnología este es un código QR que nosotros lo vamos a hacer público ya para que los ciudadanos ante la posibilidad de una tormenta, de que queden aislados, puedan saber dónde pueden albergarse. Aquí van a estar georreferenciados los albergues en todo el país y conjuntamente con los albergues donde están los centros de salud más próximos a su lugar de origen. Decimos esto porque esta temporada ciclónica nosotros creemos que ningún dominicano puede estar fuera de las informaciones que Defensa Civil y las demás instituciones de socorro vierten todos los días. De igual manera, esta semana hicimos un acuerdo de colaboración con la Asociación de Sordos, quienes van a permitir... Manejar un lenguaje inclusivo para que aquellas personas que tienen dificultad para escuchar a través del lenguaje de señas pueda entonces entender y comprender los mensajes que se emiten cuando tenemos amenazas hidrometeorológicas, que son las que son posibles de pronosticar. De manera que este acuerdo. Eh, implica que nuestros voluntarios que accionan el territorio puedan manejar el lenguaje sencillo y normal para que este mensaje llegue a esa población vulnerable y que pueda ser incluida en nuestro mensaje. De igual manera, no habrá un mensaje de defensa civil que no esté acompañado por un técnico de lenguaje de señas que permita que ese mensaje sea inclusivo, porque es muy doloroso cuando vamos a un hogar y entonces no hay la forma correcta de comunicarnos con esos ciudadanos, por eso decimos que esta es una defensa civil que cada vez más cercana a la población, más preparada, más capacitada, pero sobre todo para servirle a nuestra población. Eh, cuéntanos hasta ahora cuántos voluntarios se han dinamizado, eh, han sido motivados a integrar la institución y cuántas estaciones actualmente tiene la misma. Sí. Eh, con los anuncios que nosotros hemos estado realizando del año pasado, donde públicamente anunciamos que no iba a haber un, un voluntario debidamente identificado en nuestra plataforma que estuviera operando en la calle sin el seguro de salud y sobre todo sin ser incluido en los planes sociales del gobierno, ustedes fueron testigos como hicimos un acuerdo con Superate a través de la licenciada Gloria Reyes para ella. Eh, eh, nos expresaba la necesidad de que nuestros voluntarios pudieran ser parte de esas ayudas que el gobierno ha estado ofreciendo y entregando a los ciudadanos y en este momento hay toda una algarabía en nuestra plataforma, crece la plataforma de voluntariado de defensa civil en la medida en que hemos estado accionando y en la entrega del nuevo carnet y que con este carnet también estamos acompañando de las aportaciones que desde el gobierno se van a realizar a nuestros voluntarios, ya tenemos programado para la región sur una gran jornada de entrega de carnet en este caso para aquellos que no tienen el salud básico, el seguro de salud básico, y también que han sido incorporados a los planes del gobierno de ayuda social. Esto es focalizado porque quién más que un voluntario que en el momento que la nación lo necesita, dé a su familia para acompañar a otra familia. Entonces, por lo que saludamos esa decisión y nosotros como Defensa Civil hemos reiterado el compromiso que tenemos para dignificar. Eh, el trabajo y la labor que hacen los voluntarios. Seguimos trabajando para fortalecer nuestras capacidades, eso quiere decir mayor eh, eh, capacidad en equipamiento y sobre todo en la capacidad de que nuestros voluntarios puedan poder adquirir conocimiento. Decirle a ustedes que nosotros hicimos un convenio con Protección Civil para que nuestros voluntarios también puedan ser parte de esas informaciones que la Escuela de Protección Civil de Madrid nos va a servir a través de la Escuela Nuestra como enlace y que nuestros voluntarios puedan entonces elevar su nivel de información y de conocimiento. Doctor Juan Sala, recientemente se estuvo llevando a cabo un importante simulacro nacional a manera de poder alentar y orientar a la población. ¿Cuáles son los resultados de este simulacro y la aceptación de la población en este sentido? Bueno, la, la aceptación de la población muy favorable eh, se hicieron cortos donde ciudadanos dominicanos y extranjeros ven esto como una buena práctica. Para nosotros nos llenó de satisfacción ver niños de 5, 7 años salir de su colegio de forma ordenada. Eh, a través de este simulacro lo que se buscaba era instalar en la mente de los dominicanos la prevención. Esto se va a repetir, ya se está convocando un nuevo simulacro. Nosotros insistimos en que la prevención es el arma que, que tiene, ese, ese es el arma que tienen la, las naciones para poder eh, prever y reducir la, la posibilidad de, de, de accidente, en este caso, cuando somos afectados por un fenómeno hidrometeorológico. En el caso del simulacro que tenía que ver con Sismo, bueno, no sabemos cuándo, pero sí debemos saber cómo accionar, dónde está la puerta más próxima, cómo vamos a salir, cómo abordamos una escalera. Y creo que esta fue una, una bonita práctica y que felicitamos al pueblo dominicano, la integración fue muy buena. Nuestro voluntario en Defensa Civil, ustedes pudieron ver cómo se integraron a este, a este simulacro y para este año seguimos trabajando en eso que le hemos llamado prevención. Una doctor doctor Manzara, permítame por favor, hay una pregunta muy interesante. Hemos visto que las naciones del mundo siguen haciendo énfasis en que los ciudadanos aprendan a salvar vidas. Ustedes desarrollaron una amplia campaña para orientar a la población para que cada quien pueda hacer un voluntario pueda salvar una vida. ¿Podemos conocer un poquito de detalle de esto, por favor? Sí, nosotros el año pasado, próximo a la, a la Semana Santa, una semana que habíamos vaticinado como muy movida, lanzamos esta campaña, Aprendiendo a Salvar la Vida. Ustedes pudieron ver cómo en las plazas comerciales, en las playas, miles de ciudadanos fueron, eh, digamos que impactados de manera positiva, y pudieron ver cuál es eh, la práctica positiva cuando otro ciudadano es afectado en un momento determinado y cómo podemos prestarle esas ayudas básicas en lo que llega un profesional de la salud. Esto es importante, insistimos en que no solo son nuestros voluntarios, es la población que tiene que estar preparada cuando a su alrededor se produce una situación en la que pudiera perder la vida un ciudadano, que un desmayo, una situación. Cómo intervenir de manera práctica y salvar vidas de las personas, eso es importante Defensa Civil continuará en esta práctica lo hicimos a propósito de la Semana Santa ya en medio de la temporada ciclónica tenemos que concentrarnos en esta temporada pero sin descuidar este tema que es un tema importante, recordar que eh, la tasa de mortalidad por ataque eh, cardíaco es muy alta por tanto nosotros insistimos en que hay que preparar a las empresas, sector público sector privado en esta materia este edificio que aloja Defensa Civil de la Comisión Nacional de Emergencia es un edificio cardiovascular seguro, aquí ustedes podrán ver en la salida, en ambas salidas, eh, un, un DEA, un desfibrilador externo que nos permite a nosotros reaccionar y poder intervenir en caso de que un ciudadano tenga un ataque cardíaco. Juan Salas, háblanos del plan de contingencia en esta temporada ciclónica que inició el primero de junio y termina el 30 de noviembre. Ya conocemos por el tiempo que ya tenemos lidiando con la defensa civil. Cuáles son los planes de contingencia, cuántos eh, albergues ya tienen identificado y se han socializado esto, si ya lo tienen eh, plasmado en la página web y las otras aplicaciones que ya ustedes manejan aquí en la Defensa Civil. Sí, eh, nosotros eh, para esta temporada eh, ya un equipo médico preparado que sobrevivió una pandemia y que desarrolló una labor titánica con el tema de la jornada de vacunación. Este equipo médico y paramédico estará eh, trabajando para, en caso de que sea necesario, albergar a los ciudadanos en esos más de 2.000 albergues que nosotros eh, tenemos georreferenciados y que vamos a integrar entonces a las iglesias católicas, a las iglesias, a las iglesias protestantes, para que en cualquier manifestación en la que el ciudadano decida agruparse y buscar eh, verdad, eh, su espiritualidad, en este sentido también van a ser parte de los albergues temporales que nosotros vamos a poner a disposición de la población y decía anterior eh, que vamos entonces a incorporar la tecnología implica que estos albergues van a estar georreferenciados para que el ciudadano pueda saber a qué lugar se encuentra en caso que sea necesario del albergue más próximo. Defensa Civil, ustedes saben que tiene una cantidad de, de lanchas porque hay comunidades que quedan aisladas y a veces hay que llevarle medicamento, comida y tenemos más de, de 20 pequeñas embarcaciones que se utilizan en este caso. Tenemos nuestro más de 14 mil eh, voluntarios, más de 15 mil en este momento. Nuestra más de 347 estaciones que están ubicadas justamente en esos lugares vulnerables para que la comunidad en caso de ser necesario puedan acompañarle en la evacuación, en atención. Ustedes han visto en estos días la movilidad a partir de las aguas que han impactado el país, cómo esa, esa brigada, estas estaciones se han movido y han prestado una labor eh, importante hasta el momento. No hemos tenido pérdida humana. Algunas viviendas destruidas por árboles, inundaciones pero han sido desplazadas a casa de particulares no hemos usado albergues, pero en caso de que sea necesario, tenemos entonces más de 2.000 albergues, espacios que se están alimentando con otro tipo de albergues de manera que para esta temporada de ciclónica de defensa civil, siga apostando a la prevención a la capacitación, y sobre todo a la información, para que el ciudadano sepa qué tiene que hacer, saber si salgo de mi casa con un paraguas, con un abrigo, que si voy de camino con mi familia, saber qué puente pudiera inundarse, y eso es importante porque Defensa Civil está apostando a la prevención y eso va a evitar situaciones lamentables. Eh, seguimos reiterando a la población que, por favor, acaten el llamado que le hacemos nosotros. No se arriesgue a pasar por cañadas o Río porque se convierte a veces con la lluvia en un elemento peligroso. Hemos visto cantidad de, de, de vehículos de diferentes categorías ser impactados por las aguas, por lo que cuando se producen los avisos y clasificamos esa provincia en alerta verde o amarilla, a tener puentes que regularmente tienden a, a tomar agua, a inundarse. Estamos trabajando de de, mano, de las manos de las manos con obras públicas, el INDRI para mejorar esas situaciones que pudieran generar eh, trator la vida del dominicano. Pero la vida sigue y nosotros seguimos apostando a que esta temporada ciclónica no, no sea una temporada que genere pérdida de vida, sino que la prevención y sobre todo eh, el cuidado con nuestras familia sea lo más importante. de manera que y sus voluntarios estaremos acompañando a todos los ciudadanos cuando sea necesario me gustaría ya para concluir un eh, ciclo de preguntas eh, Juan, eh, dinos si el gobierno está en disponibilidad o si tú has hecho... Ustedes vieron el día de hoy como el Presidente de la República hizo el anuncio de entregarle una gran cantidad de ambulancias al Sistema Nacional de Salud. Eso va a, va de alguna manera a mitigar el hecho de que en una provincia, cuando se demanda el servicio de salud de una ambulancia, puedan tener... Esto es un aviso importante y un mensaje. Y seguro que Defensa Civil, su capacidad va a ser mejorada y estamos apostando a ello. Amigos, ya concluimos Logan Jiménez y Robert González, La Voz Sin Censura y Medios Enfocados, una conversación completa de manera exclusiva con el doctor Juan Sala, director general de la Defensa Civil. Así que sigan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para que puedan seguir recibiendo contenidos tan interesantes como esta entrevista en el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima.